Nos vamos a ver los encendidos de Almería, de la Navidad, De la Navidad. ¿a que sí? Sí. Estas navidades en Almería han puesto tres puntos eh, de luces navideñas. Una sería la primera en Puerta Purchena, que luego os la enseñaré, que es las luces eh, normales y, y un, árbol, árbol un árbol. Un árbol Ahora vamos a ver la de la Catedral, que es un túnel de luces y luego, ¿qué más hay? Una vela en la Rambla, ¿no? La que también os enseñaré, que la veremos mañana lo más seguro. El, el árbol de navidad de luces y todo lo que es el, ahí está el edificio de mariposas un edificio chulísimo aquí al lado y esto de aquí es puerta purchena que está muy chulo